Ah, la buena familia de youtube sé que os tengo un poco abandonados mea culpa pero ahora veréis que con tanto entreno y tanto reto no me da la vida para todo faltan dos días para el doble ultraman por la Ela y no podría estar más acojonado en total de estos 1.030 kilómetros van a ser 20 kilómetros nadando 840 kilómetros pedaleando y ni más ni menos que 170 kilómetros corriendo así que supongo que ya entendéis por qué estoy acojonado Y la pregunta es en comentarios sí o no creéis que lo voy a conseguir a contar qué significa esto de un doble Ultraman y por la ELA, pero vamos por partes. Lo primero, ya sé que os tenemos un poco abandonados, pero si queréis que cada uno de los días de estos 1030 kilómetros del doble Ultraman subamos un vídeo a YouTube... Liken, de los buenos. Venga, va, que os haremos caso y lo intentaremos. Sí si tenemos muchos likes. Bueno, segundo. Hasta ahora yo he corrido cinco Ultramans. Uno en Gales, segundo clasificado. Otro en México, tercer clasificado. Otro en Toroman, segundo clasificado. Otro en Sevilla, eh, cuarto clasificado. Y otro, el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái, eh, 16avo clasificado. Entonces, la cuestión es, siempre he acabado... Muy jodido, muy tocado, hecho polvo y hoy todos los demás, ¿eh? pero en especial con los pies reventados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo será acabar los 515 kilómetros del primer Ultraman y luego correr otro? ¿Qué? ¿Muy jodido o no? Bueno, este Ultraman empieza el lunes, pero vamos a contaros lo más importante de todo. Sabéis que este año le hemos dedicado muchas horas a estar aquí, encima del rodillo, a estar aquí, en vivo y en directo en Twitch, y a estar haciendo este formato deportivo donde hablamos un poco de todo con varios colaboradores. Hemos tenido la ocasión en varias charlas de a uno de nuestros colaboradores, amigo, entrevistado e ídolo, que es Juan Carlos Unzué, conocerle muy a fondo. Juan Carlos Unzué, ya sabéis que era un portero del Barça en la época de Cruyff, entrenador del Barça en la época de Guardiola, en la época de, de Luis Enrique. Eh, es hermano de Eusebio Unzué, el director del Movistar, el equipo de ciclismo. Es un tío que siempre ha hecho deporte y que además le ha dado muy duro a la bici, con lo cual tenemos muchas cosas en común. Y que de un día para otro va al médico, le diagnostican de ELA... Y le dicen, Juan Carlos, te quedan, como a todos los diagnosticados de ELA, entre 3 y 5 años de vida de una enfermedad que no tiene cura, en la que apenas se investiga y en la que a día de hoy cada vez te va afectando y afectando y afectando más, hasta que llega un día que directamente te quedas en una cama sin poder moverte, con una traqueotomía, porque no puedes prácticamente ni deglutir, y ahí llega al final. El poder conocer tan a fondo con él, con su familia, con su círculo de amigos, es íntimo amigo de Lucho, es íntimo amigo de nuestro buen amigo Pepe Navarro, pues nos ha permitido concienciarnos un poco más de lo jodida que es la ELA. ¿Qué, qué has aprendido hasta ahora y qué crees que quizá aún te queda por aprender? Pues a ver, he aprendido muchas cosas en relación a la enfermedad y sobre todo eh, he aprendido muchas cosas eh, que creo que, que están muy mal hechas. Y sobre todo es, eh, he sentido uh, por una parte decepción, por otra quizá también un punto de responsabilidad, es decir, cómo puede ser que yo en esta sociedad también hasta el día de mi diagnóstico no era conocedor de esta, de esta realidad ¿Y, y ¿de qué estoy hablando? pues estoy hablando de algo que he comentado en, en muchas entrevistas que a mí me, me rompió el corazón, que a día de hoy para mí es una motivación para seguir eh, reivindicando mientras no nos den esas ayudas eh, que estamos eh, pidiendo, y es enterarte, o que en un momento dado me hiciesen saber que había compañeras y compañeros de la enfermedad que como consecuencia de las pocas ayudas de sentirse una carga económica inasumible para su familia, lo que decidían era dejarse ir. Así que Juan Carlos y todas las personas que estéis diagnosticadas de ELA, vamos a estar justamente en todo este reto con vosotros, intentando divulgar Concienciar, explicar, eh, dar a conocer para todas aquellas personas que quizá no tengan en la cabeza lo jodido que puede llegar a ser eh, la ELA, pero también recaudar. Entonces, ¿cómo va a funcionar todo esto? A partir del lunes y hasta el sábado, en todos los directos que hagamos en Twitch, link aquí abajo, 10 eh, horas diarias retransmitiendo doble, todo el doble Ultraman, habrá activado una forma de hacer las donaciones directamente a la Fundación Luzón, que es la fundación eh, contra la ELA a la que más visibilidad ha dado Juan Carlos Unzué pero aparte de todo esto, va a haber vídeos diarios, va a haber un documental final contando la historia de Juan Carlos Unzué pero también de cinco pacientes más diagnosticados con ELA, para que todos podáis ver desde el primer momento donde... Incluso la ELA aparentemente aún no ha llegado hasta que eh, empieza a faltar movilidad en las manos, hasta que la persona se queda en una silla, hasta que tiene que recibir una traqueotomía para poder deglutir, hasta que queda en la cama, hasta que tienen que cuidarle para que veáis todo este proceso tan jodido. Y que luego además personas como Juan Carlos que lo llevan con tal lucha para poder explicarlo, acercároslo, concienciaros y ayudar a recaudar dinero para esta fundación Luzón para lograr que haya más investigación en contra de la Laila. Esta silla es mucho más que una silla para un enfermo de la como yo, porque cuando te sientas cerca puedo sentirte. Los enfermos de ELA tienen una media de vida de 3 a 5 años y sus acompañantes son un soporte vital. Siéntate cerca haciéndote socio en ffluzón.org Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, y tú y tú y tú. Este es el pedazo de bici y de avionaken que nos llevamos para el doble Ultraman. Like, si queréis que hagamos un vídeo de unboxing enseñando al detalle todo, los cuernos, los cambios, eh, todo, todo, todo, todo, todo. Pero yo creo que antes de enseñaros la máquina, tenemos que ver si la máquina que está estropeada la podemos arreglar o no. Entonces, nos vamos para matform con Michelangelo. Michelangelo es fisio de Carlos Sainz, fisio de Fernando Alonso, de Fórmula 1 MotoGP, Dakar y aparte desde 2013 que corrimos la Titan Desert juntos y él también ha hecho ultramans etcétera, con lo cual sabe perfectamente si a los estropellado del jabalín Con un poco de masaje o alguna cosa Le podemos arreglar O hay que tirarlo ya a la basura Antes de empezar el doble Ultraman Que acordaos, eh Empieza el lunes El dos días Yo. ¡Pero pillado! I'm in the light at the end of the tunnel Paper stacks, yeah I got a in the bundles Harry Potter breaking bread with a the muggles They said I wouldn't make it Now they looking puzzled puzzle They said I wouldn't take it How they go on hustle Get the bag, yeah They never get a fumble In the jack, but we came up from the bottom Through the cracks of the light pour in Have a blast Got the drinks pour in yeah. Out, yeah. you can bring a señores y señores, vamos a por el mejor momento del día yo creo que del último mes. Vamos para allá. Al buen masajito. Uf. Uf. Uf. Uf. Uf. Familia, me ha dado lo de, me río por no llorar, sabes, porque digo. Si sí, llorar, si sí, eso ya lloraremos durante el Ultraman, pero estamos más o menos a... a... ¡Oh! Estamos a mitad de masaje. Ángel, ¿cómo lo ves? Hostia, estás muy fuerte, pero ¿Sí? estás más tieso que una mojama. <risa> Aquí, ahora, el culpable soy yo, que es el que te tengo que hacer daño. Uf. Pero, chico. Pero, pero bueno, pero a ver, a ver, a ver, pero lo de aquí al lunes lo, lo salvaremos ¿esto, ah, ¿no? Mañana estás perfecto. O sea, vale, lo único vale. que hoy es machacada porque es lo que toca. Vale. Y ponerlo todo a punto. Pero tiene que doler. Tal como estás, tiene que doler a la fuerza. Y a ver, que la valoración sería un poco que le hemos dado mucha caña y hemos entrenado muy fuerte y que por tanto estamos cascados sí, sí. pero que estamos bien. O sea, la sobrecarga es normal por todo el entreno que llevas. No es que estés mal de nada. El dolor es porque joder, estamos descargando todas las zonas que están supercargadas, cargadas, pero no es por que tengas ninguna lesión ni que estés mal. Simplemente que hay mucho entreno detrás sí. y hay que descargar. Esto es básico. Vale, entonces, parte muy importante, ¿cómo vamos a poder certificar todo esto? Tenemos un arsenal guapo por aquí, porque tenemos por aquí llevaremos un Garmin, por aquí llevaremos un Wahoo, por aquí llevaremos un sunto más antiguo, por aquí llevaremos un sunto más nuevo, por aquí llevaremos otro Garmin un poco más antiguo y por aquí llevaremos al final el Strava desde el móvil. ¿Por qué llevaremos uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis... Y siete dispositivos distintos. Bueno, pues ya sabéis que al final son tantos kilómetros que, como tenemos que certificar que hemos podido recorrer todos estos kilómetros y al final la manera será subirlo a Strava, que tenemos una cuenta que la dejamos aquí abajo para que podáis verla o ver los entrenos o seguirnos, etc. Eh, pero no sabemos muy bien si la estaremos subiendo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Por qué? Bueno, al final, sobre todo, por ejemplo, en la parte de nadar, nadar 10 kilómetros, el GPS que sueles llevar, muchas veces, cuando llevas 6-7 kilómetros, se te queda catacroker, con lo cual, mejor llevar dos. Eh... Otro de estos, mejor llevarlo aquí por si cualquier cosa, imaginaos que llevamos yo que sé, 5 horas nadando y de repente se acaba la batería o te pierde cobertura o te pierde señal, bueno, entonces lo que vamos a hacer es llevar más de uno por si cualquier cosa y así nos aseguramos que al menos uno o dos o tres o cuatro lo tienen ahí registrado, así que cuando acabemos cada uno de los segmentos o cada uno de los días, o la bici o la natación o el correr, directamente podemos pillar, subirlo a Strava link aquí abajo a nuestro perfil para que podáis ver los kilómetros, las rutas, cuánto hemos tardado y si hemos acabado con muchas calorías quemadas o no. Vale, primer punto, esto. Eh, siguiente punto de cosas que me parecen un poco curiosas para explicaros. Zapatillas. Um, muchos, estas son las mismas que llevamos a la última Titan Desert en Marruecos y a la última Titan Desert en Almería y a la quebrantahuesos. Y muchos nos preguntáis, ¿qué zapatilla es esta? Esto es un invento. Esto es un engendro, esto es un Frankenstein que un pedazo de zapatero amigo de aquí de Barcelona nos las hace. Estos son unas zapatillas de velocidad de correr. Entonces dirá, tío, pero vas con zapatillas de correr. ¡Tacatán! Hemos pillado unas suelas de bici y las hemos montado en estas zapatillas de correr. ¿Por qué? Pesan cero, ah, son guapas también y además son mil transpirables. Con lo cual, eh, ni tan mal. Lo que pasa es que ya os digo, todos los que nos preguntáis, oye, ¿dónde las encuentro? exclusivas para el jabalí. Siguiente, y hablando de zapatillas, zapatillas que vamos a llevarnos para la parte de correr, son las que hemos llevado últimamente, primero empezamos con las Adidas Adizero Adiós Pro 1 luego las 2. estas ya son la 3, la tercera evolución, Y habíamos tenido un par antes, que eran las negras y verdes que nos habéis visto más de una vez, y prácticamente no estrenamos, sino que ya en unos 3-4 entrenos hemos llevado estas, pero uh, las, las de siempre, pues um, varillas de carbono por aquí, um, suela continental y de aquí, como veis, súper Súper, súper, súper, súper transpirables Alguno dice, tío, si no vas a hacer marca ¿Para qué llevas esto? Hostia, más allá de darte esta reactividad También te amortigua mucho Con lo cual, zapatillos con los que vamos a correr um, ¡Ah! La, ¡Hostia! ¡Se nota en la mirada! Pedazo de equipación con los partners, además que nos van a ayudar a todo esto, por un lado Actitude y como siempre, por el otro lado Mobile Sport, que es quien nos fabrica esta ropa tan chula, por el otro lado, pedazo de Yo Pro que vamos a llevar a tope y a full durante todo el reto. Si queréis la ropa de la equipación linkaba aquí abajo a nuestra tienda. Y luego, para acabar, a ver, un tema que siempre os interesa mucho en cuanto a suplementación, en cuanto a no deshidratarse, en cuanto a no perder sales, en cuanto a cómo vamos a ir haciendo en etapa. A ver, um, como siempre, vamos con, con 226 y veréis que esto es una auténtica locura que yo creo que nunca habíais visto tanta variedad de todo, de sabores, de texturas, de formas. ¿Por qué? Al final van a ser, os lo decíamos antes, creemos que unas 60 horas, 6 días, vamos a acabar jodidos de patas, pero sobre todo vamos a acabar jodidos de cabeza y todavía más jodidos de estómago. Así que um, no tengo ni puta idea de qué me va a apetecer tomarme de sales, de sabores. No tengo ni puta idea de en qué momento tendré el estómago bien. No tengo la más menor idea de si en la hora 5 de salir del agua y meterme en la bici, realmente me estará entrando eh, pillar el bidón, beber y meterle muchas muchas sales, así que, por ejemplo a nivel de sales, pues mira un sabor, dos sabores, tres sabores ay, bueno, tres sabores, no, otra aquí, repetido tres sabores, y lo tenemos tanto así, como en las que os hemos enseñado más de una vez, que son espérate, ábrelo que son las típicas, que es una pastilla que es como esfervescente que la masticas, como incluso en una cosa en la que no te afecte a la parte organoléptica de la boca y del sabor, que es directamente pillarlas aquí y directamente con agua limpia darle a una pastilla. Con lo cual, ya veis, variedad total. En cuanto a barritas, ya sabéis que estas son las barritas tipo gumi que uh, serían más un gel, pero que están en forma de barrita en la que le hemos pillado, como siempre, de nuevo, ¿eh? todos los sabores posibles y todos los aportes posibles, desde electrolitos hasta este pequeño chute de cafeína hasta los eh, BCA's y para mí el gran descubrimiento que hemos tenido en esta pasada Titan Ser de Almería, que alguno dirá, chaval, llevas 10 años con la tontería de los Ironmans, de los Ultramans, de las Titans y todo esto, y sigues descubriendo cosas nuevas, sobre todo en cuanto a tu estómago. Eh, ya sabéis que a mí me pasaba mucho que de repente, si yo empezaba una etapa, y al empezar la etapa no había manera de comer, me podía tirar tres horas con el estómago inflamado, sin poder comer, sin que entra... y evidentemente llegaba un momento que íbamos a apajaraos, y acabábamos terminando, bueno, pues por ganas y porque lo haces. En esta última Titan nos dimos cuenta que a pesar de que a mí en general los geles no me sientan muy bien, estos geles que son más grandes y que son prácticamente geles hidrolizados, hostia, poco a poco sí que me van entrando en la boca, sí que me entran por aquí, sí que me entran al aparato digestivo y el um, estómago sí que lo toleran bien. Con lo cual, con las barritas Gumi, que son más fáciles de digerir, y con estos um, hidrogeles de High Energy ya logro empezar a que el cuerpo empiece a digerir. Y una vez de esto, pues así que ahí sí que ya podemos ir tirando, como escucháis aquí, de barritas más sólidas y en la que veis, como siempre, le hemos metido un sabor, dos sabores, tres sabores, cuatro sabores, cinco sabores, para lograr que en todos estos días que vamos a tener por delante no reventemos. Bueno, a ver, hoy es el típico unboxing que el vídeo podría durar 5 horas, porque hay que explicar la causa, los motivos, lo que llevamos, cómo lo hacemos, y nos estamos dejando la mitad de las cosas. Con lo cual, a partir de este lunes, twitch.tv barra link aquí abajo, en todas nuestras redes, evidentemente, y prometemos, venga, like, like, like, like, si hay muchas ganas, prometemos que no os descuidaremos y estaremos también subiendo, aunque sea resumido un vídeo diario de cómo es este pedazo de doble Ultraman por la ELA, donde, durante todos estos vídeos y en los directos, aparte de enseñar lo que falta, os explicaremos cómo podéis participar para que todo lo que se recaude aquí irá a la Fundación Luzón contra la ELA, que encabeza bueno, mucha otra gente, pero evidentemente también Juan Carlos Unzué. Así que, ¡venga esos ánimos! Y decirnos si creéis que lo vamos a conseguir o nos vamos a ir al palco. ¡Vamos, pues ya!